Jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El lector Juan Pablo Reynoso con ustedes. El día de hoy tenemos un repaso de los agujeros del cráneo. Este repaso me lo habían pedido ya varios estudiantes que están cursando la asignatura de Anatomía Humana 1. Chicos, espero que disfruten de este contenido. Para fines de exámenes tenemos este video para ustedes. Así que pueden compartirlo con diferentes compañeros y amigos que también les puede servir de bastante ayuda. Sin más preámbulo comenzamos. Jóvenes, vamos a conocer acá los agujeros del cráneo. Tener en cuenta diferentes agujeros que podemos evidenciar a nivel del cráneo. Aquí podemos mostrar dos pequeños agujeritos. Miren bien. Este agujero que se ve aquí y este agujero que se ve acá. Esos son los huesos parietales. Y como esos huesos tienen esos agujeros ahí, se llaman agujeros parietales. Por ahí va a pasar una vena que es inconstante, que se denomina vena emisaria conocida también como benemisaria de Santorini, que es la estructura vascular que pasará por este agujero. ¿Entendido? Vamos a pasar ahora a nivel de la base del cráneo. Por ejemplo, aquí vamos a tener en el piso craneal anterior, o fosa craneal anterior, lo primero es que vamos a evidenciar un pequeño agujero que estará entre el hueso frontal y el etmoides, que sería ahí. Para fines de examen no es tan importante pero es bueno mencionarlo. Ahí vamos a encontrar el agujero ciego. Por ahí dicen algunos autores que ese agujero no está en sí pasando una estructura importante, sino mencionan que por ahí pasa una prolongación de la dura madre. ¿Entendido? Vamos a tener también esos agujeritos que se ven acá a nivel del etmoides. Eso se conoce como lámina cribosa del etmoides. ¿Qué va a pasar por la lámina cribosa del etmoides? El primer par craneal, señores. Es muy importante tener eso en cuenta. Los filetes del nervio orfatorio van a estar atravesando esa lámina cribosa. ¿Entendido? Luego pasamos aquí al segundo agujero de importancia que se encuentra en el, en el piso craneal anterior. Es este. Este es el conducto óptico. Miren bien. El conducto óptico va a pasar por ahí. El nervio óptico y la arteria oftálmica. El nervio óptico viene desde la cavidad orbitaria y entra hacia el cráneo, mientras que la arteria oftálmica que nace a nivel de la carótida interna, ella va a salir del cráneo por ese agujero. Entendido. Entra el nervio óptico y sale la arteria oftálmica. Esas son las estructuras que pasan por ahí. Esos son los agujeros que vamos a encontrar en la fosa o piso craneal anterior. Recuerden aquí el límite del piso craneal anterior. Esto acá sería el menor del efenoides, la apofisiclinoide anterior. Y esta parte acá perteneciente al cuerpo del efenoides. Ese sería el límite que vamos a tener en cuenta para delimitar en sí el piso o fosa craneal anterior, que sería todo esto. Los agujeros que hemos mencionado ahí son agujero o conducto óptico y la lámina cribosa. También vamos a mostrar ahí los agujeros etmoidales anterior y posterior. Por los agujeros etmoidales anterior y posterior van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores. ¿Entendido? Vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores van a pasar por los agujeros etmoidales. Entonces vamos a ver ahora este otro agujero que es súper importante miren bien este va a comunicar la cavidad orbitaria con la cavidad craneal este se llama, miren bien ese que se ve ahí vamos a ver miren eso se llama fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal ¿entendido? la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal por ahí van a pasar los pares craneales número 3 que es el nervio oculomotor el pal craneal número 4 que es el nervio troclear o patético el ramo oftálmico del trigémino que se llama B1 también va a pasar por ahí el sexto pal craneal que es el nervio abducen, bien, 1, 2, 3, 4 y también la vena oftálmica superior vena oftálmica superior va a pasar por esa hendidura enfermedad o fisura orbitaria superior Bien, por pues la gran importancia que tiene este agujero, es muy probable que salga en muchos exámenes. ¿Entendido? Traten de anotarlo y tenerlo presente. Esa endidrafenoidal o fisura vitaria superior. Seguimos en la cavidad craneal. Vamos a mostrar ahora otros agujeros de importancia. Eso es en el piso craneal medio que vamos a encontrar. Ese agujero que mencionamos. También vamos a encontrar otro agujero en el piso craneal medio. Que es este que se ve aquí. Ese se llama agujero redondo. Otros autores lo conocen como agujero redondo mayor. Lo nombran así. Agujero redondo o redondo mayor. Por ese agujero redondo mayor o agujero redondo va a pasar el nervio maxilar. Nervio maxilar atraviesa ese agujero. Posterior y lateralmente a ese agujero redondo tenemos otro agujero acá que es el agujero oval agujero oval. Por ese agujero oval pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Entendido? Nervio mandibular y arteria meningia accesoria estarán atravesando este agujero oval. Posterior y lateralmente al agujero oval tenemos otro pequeño agujero aquí que es el agujero redondo menor también conocido como agujero espinoso. Agujero redondo menor o agujero espinoso por ahí va a pasar una rama, rama meningia del nervio mandibular y también la arteria meningia media estará atravesando este agujero. Rama meningia del nervio mandibular y la arteria meningia media. Otro agujero que podemos mostrar acá, pero algunos autores mencionan que por ahí no pasa nada, es este. Ese agujero lo conocen como agujero rasgado anterior. ¿Entendido? agujero rasgado anterior en el vivo vamos a tener un cartílago en la parte afuera en la parte externa de ese agujero un cartílago que va a obliterar dicho agujero por eso algunos autores mencionan que no pasa nada pero otros autores mencionan que por ahí pasa el nervio petroso mayor nervio petroso mayor aquí vamos a tener este otro miren bien, ese que se ve ahí es el conducto carotidio este Conducto carotidio, miren bien, eso. El conducto carotidio, por ahí pasa, el plexo carotidio y la arteria carotida interna, la estructura que pasa. Terminamos ahí del de piso craneal medio y pasamos al piso o fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior, señores, vamos a tener acá este agujero, muy importante. Ese es el conducto auditivo interno y estará ubicado en el hueso temporal. Miren bien, por ahí va a pasar el nervio facial, que viene siendo el séptimo palcranial, facial. Pasa también el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo craneal, o también conocido como nervio auditivo o acústico. Y también pasa por ahí una arteria llamada arteria laberíntica y el ramo intermediario del facial. ¿Entendido? El ramo intermediario del facial, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear acompañado todos esos elementos por la arteria laberíntica seguimos mostrando la demás estructura en este agujero miren, uno de los más importantes de todos los agujeros es este el agujero rasgado posterior agujero rasgado posterior o conducto yugular o agujero yugular por ese agujero, aquí vamos a tener una, un seno venoso que se desliza que es el seno sigmoideo, que termina a ese nivel. Por lo tanto, algunos autores mencionan que ahí se origina la vena yugular interna, a ese nivel. Entonces, el seno sigmoideo termina acá y se convierte en vena yugular interna. Podemos decir que por ahí pasa la vena yugular interna. Y también los pares craneales, específicamente el nervio glosofaríngeo, que es el número 9, el nervio vago, que es el número 10, y también el nervio accesorio, que es el número 11. Esos son los pares craneales que van a pasar por ese agujero. recordar que ese agujero va a estar dividido en una porción vascular y una porción venosa. Recuerden, la porción venosa, por ahí sale la vena yugular interna que se formará en ese agujero. Y también los pares craneales, los tres penúltimos pares craneales, glosofaringeo, vago y accesorio, 9, 10 y 11. ¿Entendido? Luego, jóvenes, vamos a seguir mostrando el agujero de importancia. Tenemos este que se ve aquí. Ese agujero que se ve ahí se llama agujero del hipogloso o conducto del hipogloso. O también conocido como condilo anterior. Por ese agujero pasa el nervio hipogloso. Bien, nervio hipogloso, solo, pasa por ahí. Por último, tenemos acá el agujero más grande de todos. Que es este, el agujero magno. Ese agujero magno por ahí va a pasar a la médula oblongada, las meninges, también van a penetrar al cráneo las arterias vertebrales que van a ayudar a formar luego la arteria basilar. Tenemos también la porción espinal del nervio accesorio, va a penetrar por ese agujero y tener en cuenta todas esas estructuras: la médula oblongada y meninges. Esos son los agujeros más importantes dentro de la cavidad craneal, adentro. Ahora bien, vamos a mostrar afuera agujeros importantes. Por ejemplo, vamos a ver, agujero importante, que es este que se ve aquí, ese que se ve ahí justamente, entre la apófisis mastoide, miren bien, entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Ese agujero que se ve ahí se llama agujero estilomastoide. Entre la apófisis estiloide, que se es esté saliente aquí, y la apófisis mastoide, que se es esté saliente acá. Entre ellos dos tenemos ese agujero, que es el agujero estilomastoide. ¿Qué pasa por ahí? Por ahí pasa la arteria estilomastoidea y sale del cráneo el nervio facial. El nervio facial sale del cráneo por ese agujerito que se ve ahí. Entendido, jóvenes. Ahora, si esos son los agujeros más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta... Cuando hablamos de los agujeros del cráneo. Síganme para más contenido. Déjenme en los comentarios lo que ustedes pensaron que eran esos agujeros. Y nada, nos vemos en una próxima. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Bye.